Señores y señoras senadoras, señora secretaria de Relaciones Exteriores, eh, no podemos compartir la idea de que México ha venido eh, incrementando su presencia internacional positiva y proactiva, aumentando su prestigio porque más bien tenemos la convicción de que México es un país cada vez más impredecible en materia de política internacional. Cuando ocurren ciertos hechos, ciertas situaciones, ciertos eventos, Nunca se sabe bien a bien cuál va a ser la posición del gobierno de México. Un gobierno que tiene principios enraizados en materia de política internacional, es un gobierno que de antemano se sabe cuáles son sus ejes fundamentales y cuáles van a ser las reacciones que tome frente a determinados acontecimientos voy a empezar por el asunto de palestina porque usted ha dicho aquí que méxico es amigo de palestina y que en relación con el el debate en naciones unidas sobre el estado palestino con derechos plenos no hay texto y México tiene la tradición de que no define posturas si no hay texto. Dígame usted, por favor, ¿por qué entonces Felipe Calderón en la Asamblea General de Naciones Unidas definió claramente una postura cuando no hay texto todavía? ¿Y cuál fue la postura? Esa es la pregunta. ¿Y cuál fue la, la postura de Felipe Calderón? el adherirse a la posición que al respecto tienen tanto el Estado de Israel como Estados Unidos. Primero que haya negociaciones, lleguen a un acuerdo y después Palestina será un Estado de pleno derecho de Naciones Unidas. Es decir, nunca. Porque si sí, la admisión de Palestina en Naciones Unidas va a depender de Israel... Esto no se va a producir jamás. Otra pregunta, ¿no considera usted, señora secretaria, que de acuerdo con las tradiciones de política exterior de México, de defensa de la autodeterminación de los pueblos, del derecho a conformar un Estado propio de todas las naciones... La existencia del Estado palestino no puede depender de la decisión de su vecino, es decir, Israel. Y que para igualar los cartones en el plano de las negociaciones, hace falta una igualdad jurídica también, que no existe actualmente. ¿No cree usted que después de más de 60 años de este conflicto, y de la violación persistente, sistemática, continua y hasta el hartazgo de las resoluciones de Naciones Unidas, incluyendo las del Consejo de Seguridad, por parte del Estado de Israel y con todo el apoyo de Estados Unidos, ha llegado el momento de emparejar los cartones y dar igualdad jurídica a ambos pueblos y a sus representantes. ¿Por qué no, señora secretaria? Lo que ha hecho Calderón en la ONU, que es una cosa vergonzosa, y no solo en este tema, sino en otros, que no hay tiempo aquí para abordar, es eso, algo vergonzante. A mí, la verdad, como mexicano que tiene conocimientos de la historia de la diplomacia de México, me dio vergüenza escuchar ese discurso. Y no solo a mí lo he comentado con muchos senadores de varios partidos, es la verdad. Eh, usted dijo la vez anterior que compareció ante esta asamblea que los vuelos no tripulados procedentes de Estados Unidos estaban bajo el control del gobierno de México, lo cual evidentemente fue mentira, mentira, que está prohibida en la Constitución, aquí, en este recinto, por parte de servidores públicos, porque el gobierno de Estados Unidos jamás aceptaría que el control de sus aeronaves estuviera en manos de otro gobierno. Señora Secretaria, según el derecho internacional para... El sobrevuelo de aviones no tripulados sobre el territorio de un país se requiere la autorización de las autoridades de ese país. Nos queda claro, está firmado y todo el mundo se adhiere a eso. No tenemos duda al respecto. Díganos usted, si las autorizaciones del gobierno de México dadas al gobierno de Estados Unidos para el sobrevuelo de aviones no tripulados... Se basan en qué ley mexicana, no en qué convenio internacional, en qué ley nacional dada por el Congreso de la Unión. La autoridad no puede hacer lo que no el, lo que no tiene autorización, incluyendo esto. Si no hay autorización, no puede el ejecutivo. Díganos qué ley lo faculta para eso expresamente, expresamente, porque vivimos en un sistema constitucional de facultades expresas. Yo quiero saber dónde está esa ley mexicana, mexicana. Y díganos usted también, bajo protesta de decir verdad, como ha sido debidamente aclarado, si esos sobrevuelos no buscaban, o sí buscaban, armas de la Operación Rápido y Furioso, rastreo de esas armas. Queremos saber, sí o no, sí o no. Le pregunto, ¿Por qué Estados Unidos sigue haciendo el trabajo consular de México? Puesto que México recibe a todo, todos los, los turistas que llegan con visa norteamericana aunque no tengan visa mexicana. Desde mayo del año pasado me parece que la Secretaría a su cargo aplica esa política. No se requiere para un extranjero... Que, que no tiene un, su país un acuerdo consular de no visa, para ingresar a México una visa mexicana, basta con la visa estadounidense, basta con ella. ¿Por qué? Me va a decir que para promover el turismo seguramente, pero yo estoy hablando de soberanía de un país, de un sistema consular respetable. Estoy hablando de cosas el turismo hay que promoverlo, para ellos se hacen hasta tarjetas de turista, ¿no? Que se venden en los aeropuertos. No estoy hablando de eso, sino de algo que tiene que ver con la política internacional de un país que por lo visto ya estableció una sección consular en cada uno de los consulados de los Estados Unidos en el mundo entero. Lo que nos avergüenza. También le pregunto por qué su gobierno no ha manifestado la menor preocupación interés sobre el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Por qué no ha informado al Senado? Esto es parte de la política internacional. De que el gobierno de México no quiere firmar eso. ¿Por qué no lo quiere firmar? Díganos, ¿por qué no quiere firmarlo? ¿Dónde están los obstáculos? Termino, señor presidente. No podría decir que con mucho gusto, pero sí... con la disciplina frente a la dictadura campanera del presidente. Muchas gracias. Gracias por su comprensión, senador Pablo González. Tiene ahora la palabra la embajadora Patricia Espinosa Cantellano, hasta por cinco minutos. Agradezco al senador Pablo Gómez por sus comentarios, por sus preguntas y quisiera de inmediato referirme puntualmente a cada uno de los temas que nos ha planteado. Eh, en relación con el tema de Palestina, senador, en efecto, lo que quizá no fui clara, pero yo me refería a que no tenemos una postura definida con respecto al voto que eventualmente habrá que emitir en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Sin embargo, México históricamente sí ha tenido una posición muy clara y muy bien fundamentada sobre el tema de Palestina y sobre el tema del conflicto Israel-Palestina. Por esa razón, en, la, en el discurso del presidente Calderón ante la Asamblea General, el presidente se refirió nuevamente a esa postura, a la necesidad de, de eh, buscar un acuerdo eh, negociado entre las partes como la única forma de llegar a una solución eh, plena para que los dos estados palestina e israel puedan vivir dentro de fronteras seguras y reconocidas internacionalmente eh, Señalaba usted, señor senador, que le parece que nuestra política exterior es cada vez más impredecible. Yo quisiera en primer lugar reiterarle que los principios de política exterior, como se puede desprender de la intervención que hice al inicio de esta comparecencia, pues están presentes y son el hilo conductor de todas nuestras acciones en el ámbito internacional. Y que eh, es cierto... Es cada vez más impredecible, lo que es cada vez más impredecible es la realidad internacional y en esa medida es necesario estar permanentemente haciendo un análisis de cuál es el interés nacional, de qué manera quedarán mejor protegidos y mejor eh, cobijados y promovidos los intereses nacionales. Eh, sobre... El tema, perdón, me disculpo por volver nuevamente al, al tema de Palestina. Me, usted señalaba el, el, el principio de autodeterminación de los pueblos como uno de los uh, temas que eh, están en la base del, de la necesidad de reconocer eh, formalmente al Estado palestino. Eh, yo quisiera eh, señalar que por tradición, justamente en virtud de este principio de autodeterminación de los pueblos, el gobierno de México, y esto, repito, no es nuevo, es una tradición, el gobierno de México no ha llevado adelante una práctica de reconocimiento de estados y de gobiernos. Lo que se ha hecho es que México ha buscado la incorporación de los distintos estados, de, miembros a las Naciones Unidas, y a partir de ahí, nuestro país decide si establece o no relaciones diplomáticas. Pero independientemente de eso, como ya mencionaba antes, nosotros tenemos una relación estrecha, sólida y fuerte con Palestina desde hace muchísimos años. Eh, sobre el tema de los vuelos no tripulados, yo quisiera recordar que el artículo 27 constitucional dispone que corresponde a la, a la nación el espacio situado sobre el territorio nacional el artículo 48 establece que el espacio situado sobre el territorio nacional dependerá directamente del gobierno de la federación la ley de aviación civil establece que el espacio aéreo situado sobre el territorio nacional es una vía general de comunicación sujeta al dominio de la nación, cuya explotación es de jurisdicción federal. Por otro lado, el artículo 31 de la Ley de Seguridad Nacional faculta a las instituciones y autoridades que en función de sus atribuciones participen directa o indirectamente en la seguridad nacional para hacer uso de cualquier método de recolección de información siempre y cuando no se afecten las garantías individuales ni los derechos humanos. Este es el fundamento jurídico para la autorización de los vuelos que ahora son vuelos no tripulados, que reitero, anteriormente eran vuelos eh, que sí iban tripulados, que actualmente se trata de eh, vuelos no tripulados. Eh, sobre el tema... De, de las visas, eh, señor senador, yo quisiera eh, comentarle que la verdad hemos tenido una, un enorme incremento de flujos turísticos de distintos países hacia México. Y no porque eh, los nacionales de otros países se nieguen a ir al, a las representaciones mexicanas o porque las representaciones mexicanas no quieran hacer su trabajo de emitir documentación al respecto, sino simplemente porque el viajero, el turista, pues busca eh, ir a aquellos destinos en donde tiene que invertir el menor tiempo para... Eh, planear su viaje, para realizar su viaje. Y es en ese espíritu, un espíritu eh, muy claro de que se trata de gente que tiene una serie de, de, de uh, medidas de, de supervisión sobre sus antecedentes, sobre en dónde se encuentran, pero que al mismo tiempo necesitamos facilitar el ingreso de personas a nuestro país para poder seguir dando empleo a los miles y miles de mexicanos que trabajan en la industria turística y proteger precisamente las fuentes de ingreso para todas esas familias mexicanas. En, en, cuanto, en cuanto al tema de, de la operación eh, Rápido y Furioso, que... Por lo menos nosotros no tenemos conocimiento de que tengan absolutamente ninguna relación con eh, los vuelos no tripulados. Eh, comentarle que había las autoridades estadounidenses, y yo no quisiera referirme a notas periodísticas, sino a lo que hemos recibido a través de conductos oficiales de las autoridades estadounidenses, eh, han dicho que ellos no habían autorizado el trasiego de armas en ninguna operación de cooperación o en ninguna operación que tenga que ver con los temas de, de seguridad eh, y de combate al crimen organizado eh, que hay eh, operaciones que se hacen de manera eh, muy eh, coordinada por supuesto que sí, de eso se trata justamente esta cooperación. Necesitamos trabajar de manera muy coordinada para poder tener una mayor eficacia en el combate al crimen organizado. Pero claramente, y esto ha sido las declaraciones oficiales, y por supuesto reitero, estamos, nos mantenemos a, pendientes y en espera de la información oficial sobre los resultados de la investigación que se está llevando a cabo por parte del gobierno de los Estados Unidos. La eh, reitero, las, eh, los comentarios han sido, las aseveraciones han sido de que no había conocimiento de que hubiera este trasiego de, eh, de armas. En cuanto al protocolo facultativo al Comité de Derechos Económicos eh, sociales y culturales. Bueno, como le comentaba, le, como les comentaba, senador hace un rato, estamos en el proceso de hacer todas las consultas con respecto a este tema. Se trata de un protocolo que por las características de los derechos que incluye, pues se eh, involucrará no solamente eh, a instancias del gobierno federal, sino muy probablemente también algunas instancias de los gobiernos estatales. Así que eh, la... Suscripción de este eh, protocolo, pues tiene que contar con la anuencia y con el visto bueno de todas aquellas dependencias que tienen la responsabilidad directa en las materias que cubre el protocolo. Muchísimas gracias. Gracias, embajadora. El senador Pablo Gómez hará uso de su derecho.